Está, eh, bien, bien. Bueno, estamos acá en la Sociedad de Fomento de San Damián está llegando, la, <risa> llegaron las chapas para hacer el tinglado Estamos acá con la gente de San Damián muy, está, buena, muy buenas tardes amigos, ¿cómo, cómo están? ¿Cómo ¿sabes? está? ¿Bien? Bueno, bien, bueno. todo bien Bueno, contanos un poco este momento que llegan la, de la socie para Que llegan las chapas para hacer el tinglado Sí, la verdad Fede, bueno, la verdad que muy contento Hace muchos años se viene pidiendo eh, Y gestionándolo a la chapa Hace muchos años que está la estructura, del año 86, y bueno, por diferentes problemas y circunstancias no se pudo lograr el sueño que es del barrio, de los pibes. Pero bueno, gracias a una decisión política de, del ministro Juan Zabaleta que, que pudieron llegar a las chapas hoy, Bien. en el día de hoy. Y la verdad que estamos muy más que agradecidos, muy contentos, no solo porque están las chapas para los chicos del club, sino que dentro de la institución... Eh, el centro educativo que es la Escuela 29 hace gimnasia acá. Ah, Así que bien. estamos más que agradecidos y bueno, gracias a Dios está el presidente Jorge, Jorge eh, al lucero, Jonathan González vicepresidente y nada. Estamos más que más que agradecidos y más que contentos, ¿no? Jorge, buenas tardes, ¿cómo, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí. Para vos personalmente, ¿qué es este momento que se para está mí, viviendo en la sociedad? Es algo una satisfacción enorme para mí, porque tantos años vivido acá y ver que nunca llegaba el techo para la sociedad, y ahora que estamos nosotros en la gestión esta, eh, que se dio, y bueno, para mí es una alegría pero tremenda. Además estuvieron arreglando también la, la cancha, la estiraron. arreglando las instalaciones, agrandamos la cancha, los vestuarios, los baños, pusimos cerámica, todo completo. Nos faltaría una buena pintada por dentro del club, pero bien, bien, la gestión va bastante bien y, y con la ayuda de todos los muchachos acá, la juventud y el vicepresidente, este, estamos siguiendo adelante con la gestión. Y ahora, más que vino la chapa, más fuerza, ¿no, Dios? Gracias a, a Zabaleta y ah. la gestión que hizo, bueno, vino la chapa. Está bien. ¿Tu nombre, amigo? Jonathan Jonathan bueno, González. Bueno, Jonathan, eh, también, para vos personalmente, este momento, ¿cómo, cómo lo vivís con el eh, Nada, hoy fue un día de loco para mí. Eh, ya veníamos hace eh, unos cuantos meses ya gestionando hace años, ¿no? El tema de las chapas, pero estos últimos días... Ya era más concreto, cada vez más concreto. Y la verdad hoy cuando lo vi no, no, no lo podía creer porque es el sueño mío que acá, mira, hay tres generaciones distintas, ¿no? Sí. La, la sí. mía, la de Joaquín, la de Jorge y los tres tenemos el mismo sueño. Así que esto es el sueño de, de, de todo el barrio. De todo el barrio, así que nada, más que feliz, más que agradecido con Juan, que fue el que prometió y nada, gracias a ustedes también que siempre. Además es una sociedad de fomento donde estaban contando que eh, hay, un, hay una escuela que viene y hace gimnasia. Sí, sí, sí. Entonces eso también es bueno para la escuela del barrio sí, y escuela. todo, ¿no? Sí, sí, no solamente es el tema del fútbol infantil, yo siempre destaco el tema del futsal. Uh -huh. El fútbol, el futsal se juega los domingos, los chicos entrenan, el fútbol infantil. En mucho tiempo también hay fútbol de adultos y acá es una sociedad de fomento que está abierta casi las 24 horas, porque el barrio pasa por acá y siempre en la sociedad de fomento se generan diferentes actividades. Y el centro educativo de la escuela 29, que está a la esquina, eh, ya en la secundaria, hacen gimnasias acá. Ellos hacen el turno mañana contra turno y el turno tarde hacen en la mañana, y siempre, siempre usan instalaciones del club. Así que. Eh, no es solamente un beneficio para los chicos del club, para los que concurran, sino para todos los chicos del barrio. No se va, no se va a suspender con lluvia ahora. No, no. no, <risa> ¿No? Ahora no puede jugar. Sí. Para nada, para nada. Mm. Ahora se va a jugar la jornada completa, gracias claro. a Dios y a las chapas que vinieron. Y además para y... cuando puedan entrenar de noche, el frío Ay, y esas cosas, el ¿no? Frío, todo eso este, parece que no, pero va a cambiar totalmente. Mm. Además le va a cambiar la imagen al... Al barrio y la gente se va a llegar un poco más. Claro. Que viendo que estamos haciendo una gestión buena y, bueno, humilde, porque somos todos humildes. somos Éramos jugador estamos con los chicos ahora de la juventud. Y bueno, que salga de la calle. Discúlpame, ¿y cuando eras chico? ¿De qué jugabas? de Bueno, yo era mediocampista. Ah, mediocampista. Así campista. que jugaba de cinco y siempre... Administraba, entonces ah, me vino bien administrar acá ah, <risa> era claro. vos, cuando era chico de qué jugaba. Lo mismo, siempre jugué de 5 y tengo para contarte que cuando era chico, acá a Tres Cuadras estaba la cancha de 11 y yo también crecí de muy chico viéndolo a Jorge Lucero cuando jugaba para el club acá de Morri de Villegas. Si y él jugaba de 5 con los grandes y yo siendo chico miraba cómo lo jugaba y bueno, después tuve también la posibilidad de jugar de 5 y, y también fui técnico del club, delegado general, así que y más que te feliz. ¿Y vos de qué jugás? Y yo soy de categoría 91 de acá, siempre fui defensor y arquero. Ahora de más grande soy arquero, juego en la categoría más 30 de Futsal. ¿Defensor rústico, defensor con estilo? No, rústico. rústico. <risa> Lamentablemente muy bueno nunca fui, pero, pero le metemos onda. La actitud no se negocia, como digo con, con mi grupo de amigos, la actitud claro, no se negocia en el fútbol. pero claro. bueno, yo también era un 5, pero, pero el, cinco, el que cortaba todo y ah. generaba la, la jugada de a los número 10, 8, que en esa época estaba Maradona, Dale. yo sí, Y sí. el 10 era famoso, entonces, ¿qué pasa? <risa> todos los chicos querían jugar de 10. Y había que ¿Eh? cortarle y el juego había... a los 10. Claro, claro, entonces, ¿quién era? No? Claro. El 5 y el 6, el que cortaba todo. Y bueno, señores, sí, los ya. felicitamos, ¿eh? Grave, a todos, grave, ¿eh? Grave. Cerras, ¿eh bueno, estamos acá, en San Damián. San Damián, que el otro día estuvimos en el Club San Damián, y también hay arreglos ahí en ese club Ahora hay arreglos acá en La Socie Va creciendo el barrio San Damián Que es muy importante en Urlingham, Que ande todo muy bien, esto fue la hora de Urlingham desde acá Hasta luego, hasta luego. Gracias, muchas gracias hasta luego. Chao, hasta luego Bye.